Escenarios, 802 metros cuadrados. Baños, 198 metros cuadrados. Terrazas en voladizo, 470 metros cuadrados. Y pasamanos, más de 470 metros lineales. Me permito indicar que dentro de las terrazas en volado, como especifica aquí el detalle de la necesidad cuando se creó este proyecto, son terrazas que van hacia el malecón, que sobresalen hacia el río. Van apuntalados con un soporte y van eh, con unas, unas vigas enterradas para que puedan soportar el cauce del río. En todo caso, en, en todo caso es, una, es una especie de voladizo para poder estar sobre el río. Ahora que estuvo el río con su máximo nivel o en su cote de inundación, como lo llamamos normalmente, lo vamos a poder apreciar de otra manera. Es un aspecto muy bonito para poderlo apreciar, poderlo aprovechar y ganarle espacio también al río. No como se hizo al frente, que tenemos un malecón un poco limitado donde no podemos ni siquiera aparcar. Entonces aquí vamos a tener espacio suficiente para la recreación, para el esparcimiento de la familia, de toda la comunidad. Ese, ese es el voladizo que está allí. Eso es prácticamente sobre el río. Entonces va a, haber, va a haber un espectáculo en esos voladizos que lo vamos a tener para la satisfacción de todos ustedes. Para el sector de San Ignacio, una gran obra de, 3, de más de 3 millones de dólares que va a ser totalmente impresionante y le va a cambiar el futuro a este sector y a todo el Cantón Mocachi. Muchas gracias arquitecto. El arquitecto Camilo limón director de Obras Públicas municipal el cual ha estado dando detalles técnicos sobre la obra y, como indicaba, es una obra de más de 3 millones de dólares gestionada gracias a la administración de la señora María Cristina Holguín de Andrade a través del Banco del Estado, eh, que lo único que busca es beneficiar el desarrollo de mocache, como decía, el turismo, el comercio, apoyar a los emprendedores y seguir mejorando, y seguir mejorando el mocache que todos queremos. A continuación tenemos las palabras de un compañero que también trabaja de parte de la mano con la señora alcaldesa y que ha estado gestionando junto con ella muy innumerables obras para nuestro Cantón Mocache. El ingeniero Edison Egas, concejal del Cantón Mocache. Bueno, primero saludar a todas las personas que han asistido a este evento a toda la ciudadanía presente, eh, saludar a las autoridades, al bueno. profesor Carlos Alberto, a la licenciaria Kerina Lara que ha venido por muchos años gestionando este tipo de beneficios para su sector, a la señora alcaldesa la Cristina, a nuestro director de obras públicas al arquitecto Camilo Limones. Este tipo de cosas a uno lo llenan de emoción, porque nosotros que hemos crecido en este pueblo y que conocemos la realidad de nuestro cantón Hace muchos años atrás, pues, vamos viendo cómo nuestro, nuestra, nuestra ciudad va cambiando, eh, va mejorando. Eh, hemos visto también que hay obras que durante los últimos 10 años, toda la gente las aspiraba, las necesitaba, las pedía, pero durante los últimos 10 años no se hicieron. Más bien fueron un dolor de cabeza para los sectores. Ahora, por ejemplo, San Luis tiene una biblioteca y tiene un CDI agua Frías tiene un parque que lo anhelaban a sí mismo durante 10 años. San Ignacio también va a tener su espacio público para que la gente lo disfrute. Esas son las cosas que a nosotros como cachenes nos llena de orgullo. Esas son las cosas que a nosotros como ciudadanos nos llena de amor por nuestra tierra. Este tipo de obras le va a beneficiar directamente a las personas que viven en el sector. Su casita, que ahora puede contener un valor muy bajo, con una obra de infraestructura como esta va a subir la plusvalía. Por lo tanto, su casa va a costar más de acuerdo Entonces son beneficios directos para nuestra ciudadanía. Son cosas que se transforman al final en obra para nuestra gente. Eso nos va a permitir luego poder asfaltar las calles, poder hacer aceras, bordillos, mejoramiento de todos los barrios. Esos son los beneficios que nos traen obras de desarrollo como la que se va a construir aquí en el sector de San Ignacio. Mis felicitaciones a ustedes, a los ciudadanos, a la gente que ha apoyado y que de alguna manera se va a beneficiar de esta obra. Porque es para, con mucho cariño, con mucho amor, ...por nuestra gente... ...y a nuestra alcaldesa también... ...con felicitaciones ...porque también por la gestión que se ha hecho... ...y por todo el trabajo que se ha emprendido... ...para mejorar mocache durante los últimos... Durante ...estos últimos cuatro años... ...para nosotros ha sido muy importante... ...a pesar de la pandemia... ...a pesar de que nos han cortado el presupuesto... Mocache recibía 600 mil dólares mensuales... ...en los últimos diez años... ...y en estos últimos cuatro años... ...los que hemos estado recibiendo son 400 mil dólares... ...nos han quitado 200 mil... ...y a pesar de eso... Mocache tiene un puente, a pesar de eso, el 23 de agosto tiene calles. San Ignacio va a tener su malecón y diferentes recintos tienen obras. Eso se llama trabajar por nuestra gente. Muchas gracias. gracias. Vértelo un aplauso para el ingeniero Edison Egas, concejal de Cantón Mocache. Y utilizaba un punto sumamente importante: la reducción de presupuestos en estos últimos años ha sido drástica para los GAP de todo el país debido a la crisis en un principio del petróleo. Luego tuvimos la crisis de la pandemia del COVID-19 y bueno, la alcaldesa ha tenido que hacer magia con los recursos de Mocache para poder cumplir con su plan de trabajo. Y como decíamos, ella es la alcaldesa de obras y las obras están aquí, las obras se ven y hoy estamos iniciando los trabajos de esta gran obra con una inversión de más de 3 millones de dólares para el beneficio de los mocacheños. Como siguiente punto, tenemos eh, la intervención de la persona que ha hecho posible esto, la obra, que ha hecho posible el desarrollo en el ámbito social, en el ámbito educativo, en la obra pública, que ha venido gestionando temas sobre seguridad, sobre educación, sobre salud, y que no descansa día a día con la finalidad de poder cumplir con todo lo ofrecido y de seguir sirviendo a la gente de Mocache, a su gente. Yo pido... Un fuerte aplauso, por favor, para la señora María Cristina Orguín de Andrade, alcaldesa del cantón Mocacha, la alcaldesa de la de esta tierra. querida comadre, lideresa de este sector, querido profesor Carlos Alberto, como siempre, usted apoyándonos en todo momento, querido concejal, compañeros líderes y lideresas de los diferentes sectores, gracias por apoyarnos. Eh, compañeros de esta noble institución como es el GAT municipal, en realidad nos llena de satisfacción poder iniciar algo tan importante para nuestro cantón. Obras como esta que nos levantan el autoestima a todos. Obras como estas que muchos cantones quisieran tener y sin embargo más grandes todavía no los tienen. Somos privilegiados y debemos dar gracias a Dios por el esfuerzo, y el trabajo mancomunado que hemos venido haciendo. Este proyecto estuvo hecho. Hace muchos años se pagó y quedó en los sueños de los justos. Tuvimos que desempolvarlo y aquí lo tiene. Ya convertido en este sueño hermoso, ya se nos hizo el depósito y es una realidad. Recuerden ustedes cómo llegábamos a este lugar antes. En esta temporada, querido amigo Rendón era uno de los más veteranos de esta de esta zona. Cómo llegábamos en Canoa y cuando los buses nos dejaban para cruzar el río, teníamos que llegar con el agua al cuello. La compañera Chamber y todos los demás compañeros que son vivientes de este lugar. Sueños que nos forjamos por muchos años de esto convertirlo en realidad. Fue aquí donde se nos vino la linda idea en la administración anterior de ganarle al río todo este tramo. Un trabajo que se hizo con tanto esfuerzo por medio de Corpo Ecuador. Recursos que antes llegaban de los fondos del Banano y que los exigimos porque las autoridades somos para eso, para exigir nuestro derecho porque para eso nos sientan en esa institución. Gracias, mocacheños, por darnos la oportunidad de poder avanzar con obras tan importantes como esta. Pero obras de bien, obras bien hechas, obras que beneficien a la ciudadanía, obras que protejan a la ciudadanía. Es triste, como dijo el concejal, ese malecón nosotros damos unos lindos estudios para ganarle seis metros al río. Seis, como lo hizo Babahoyo, como lo hizo Guayaquil y muchos cantones más. Acá nos quitaron seis metros de nuestro lindo malecón, una calle tan amplia donde todos nos sentábamos a coger la brisa del río. Aquí vamos a ganar, le hemos ganado todo este tremendo tramo porque el río,